Siguen pasando las cosas que como que a uno le taladra la cabeza. ¿Por qué? Ve uno cómo esta gente sigue haciendo sus fechorías y como si no pasara nada. Yo me pregunto en qué plan están las ONGs, en qué plan está la comunidad internacional, en qué plan está Amnistía Internacional, en qué plan está la oposición, en qué plan está Estados Unidos, en qué plan están los países circunvecinos, o sea, las entidades que sean. Pero pasan y siguen pasando las cosas y no se hace nada, porque es que una cosa es que de pronto doña Michelle Bachelet no esté de acuerdo, o que el secretario de la OEA no esté de acuerdo, que le parece malo, sí, pero no se está haciendo nada al respecto, porque es que yo me acuerdo recién se posesionó... Nicolás Maduro después de que falleció Hugo Chávez pues la gente decía no pues con este tipo tan inteligente que, que subió a reemplazarlo le colocábamos seis, ocho de colocábamos 6, 8 meses de administración y ya va para afuera ¿Cuántos años han pasado y cuántos años más tendrán que pasar para que esto se le dé realmente una, una solución? Porque ojo si bien sabemos nosotros, estos, eh, estos activistas que fueron detenidos en cabeza de Javier Tarazona, que es el primero, ellos vienen denunciando la invasión de los grupos al margen de la ley, como es el Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, eso hablando solamente de Colombia, sin hablar de las disidencias, sin hablar de Lesbola, sin hablar de los grupos de Cuba, sin hablar de los grupos de Rusia, sin hablar de los grupos de los iraníes, o sea una cantidad de, de, de grupos al margen de la ley con fines extorsivos que invadieron a Venezuela hace muchísimos años y que eso se viene hablando desde cuando Uribe era presidente en Colombia y estamos hablando de hace más de 18, 19 años cuando en, ante la ONU se habló de que la guerrilla vivía en Venezuela y entonces salió Nicolás diciendo aquí nunca, eso son blasfemias, eso no sé qué y entonces hablaban, hay un dicho que dice que cuando el río suena Muchos dicen que cuando el río suena Fue que se ahogó un músico No señor, cuando el río suena Piedra lleva Y cuando aquí se especula algo Es porque estaba pasando Y muestra de eso Es que hace más de 19 años Se viene declarando de que la guerrilla vive en Venezuela Nicolás salía que eso eran muletillas que colocaban los gobiernos internacionales entre esos Colombia y Estados Unidos para dañarle la imagen a ellos después de que ya se armó el alboroto en Venezuela pues entonces sencillamente ahí sí salió que no lo que pasó ahorita en el apure donde perdieron la vida oficialmente más de 20 soldados pero debajo de cuerda fueron más de 30 soldados los que perdieron la vida, otros que están desaparecidos. Entonces, cuando se alborota eso, cuando vienen las, las guerras internas entre ellos y entre esa escala, la población de Venezuela y llega Vladimir Padino sacando pecho, vamos a sacarlos. Y él pensó que estaba jugando con monjitas de la caridad y está jugando, es con bandidos. Y le tocó y le tocó agachar la cabeza, porque no olvidemos que habían ocho secuestrados y de un momento a otro dijo: Los rescaté. ¿Lo rescaté? No, señor, usted no lo rescató, usted lo que se dio fue un poco de terreno. Que esa fue la condición que le dijo la, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Le dijeron, ¿usted quiere los secuestrados? Déjenos esta área para nosotros, ustedes aquí no se metan. Ustedes por acá ni asomen la porra porque les damos. Y nosotros les entregamos los ocho. Y entonces les entregaron los secuestrados y ellos sacando pecho dijeron, ya los vencimos. Y eso no es así. Y eso es el pecado que tiene Tarazona. Pero la pregunta es, ¿qué más tienen que hacer estas bellezas para que la comunidad internacional, derechos humanos o la entidad que le compete actúe en contra de estos bandidos? A un mes, oígase bien, un mes de detención. Después piden a la ONU atender el caso de los tres activistas detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. La denuncia por parte de Fundarredes ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es que la salud deja abierta la zona. Rafael Tarazona y Omar García se está deteriorando en prisión, Fundaredes pidió al Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet poner su atención en el caso de los tres activistas de esta organización que se encuentran detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro, su director Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García. Aquí se está pidiendo algo de dignidad, sabemos que Javier Tarazona viene con complicaciones de salud y que lo que se le está pidiendo es atención inmediata. Vamos. A a entrarnos bien con algo que realmente talla y quiero que ustedes le pongan mucha atención pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos tus amigos en las redes sociales porque gracias a ustedes nosotros podemos dar esta información para que ustedes estén bien informados pero tenemos que contar con el apoyo de ustedes para que nos sigan para que le den like para que activen la campanita y así mismo poder minuto a minuto darles las noticias de lo que está pasando y que dentro de poco les demos la buena noticia de que ese maldito régimen se acabó. La sociedad en sí le está pidiendo a michelle bachelet que atienda el caso de los activistas de Fundaredes. su salud se está deteriorando en el sebin sede del servicio bolivariano de inteligencia nacional requieren medida humanitaria no son delincuentes no han cometido ningún delito los activistas fueron detenidos el pasado 2 de julio en el estado occidental de falcón y posteriormente acusados por la fiscalía chavista de estar recibiendo instrucciones desde el extranjero para atacar el país y alterar el orden público como bien sabemos la fiscalía es Totalmente chavista, por eso aseguran que detrás de las agresiones estaba una intervención militar extranjera, aunque no ofreció ni detalles ni pruebas de la acusación. Ojo, la acusación es muy delicada, que están ellos están auspiciando una intervención militar extranjera, pero no hay ni pruebas. Ni hay acusaciones porque ellos dicen tener las pruebas pero nunca las muestran y ese es el modus operandi de ellos. Con los pantalones bien puestos, Tarazona es conocido por denunciar la presencia de la guerrilla colombiana en el país y fue la voz que informó acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure fronterizo con Colombia que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos. Ojo, Javier Tarazona lo, lo advirtió. Pero después de que ya se descubre todo eso, entonces sale, sale Nicolás diciendo, sí, encontramos unos guerrillos, pero eso es un grupito, esos es eso son dos, tres pelagatos que hay ahí. pues, O sea, ya reconoce que hay, pero según él es un grupito así de chiquitico. Pero resulta que ese grupito chi, chiquitico, puede estar pasando fácilmente los 5000 combatientes en venezuela en estos momentos tanto tarazona como sus compañeros se encuentran imputados por incitación al odio terrorismo y traición a la patria el gobierno chavista es el que permite la entrada de los bandidos a venezuela pero acusan a tarazona de incitación odio terrorismo y traición a la patria el activista y sus dos compañeros antes de su detención habían presentado unas denuncias en el Ministerio Público para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como la extinta FARC y el LN, algo que la Fiscalía calificó de difamaciones. Fundas el pasado 28 de julio denunció que su director se encontraba incomunicado y enfermo. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Sevin el pasado 15 de julio allanó la residencia de la madre de Tarazona en horas de la noche. Los funcionarios del Servicio de Inteligencia de la dictadura Venezolana se apersonaron a la residencia de la señora Teresa Sánchez ubicada en la urbanización Mérida de la ciudad de San Cristóbal en el Táchira. Juegan siempre a la psicología inversa, a tratar a la, a la maldita sea, a la gente y a la oposición para que sencillamente cojan miedo. Luego de, del allanamiento trasladada a una sede policial, la madre del presidente de la organización Fundarredes fue devuelta a su casa escoltada por la policía del régimen. Esto no es nada novedoso, así actúa Maduro, contra todos los que denuncian sus atrocidades contra la población, Maduro y sus aliados junto con los criminales de la guerrilla le cobran así a Fundarredes y a su director Javier Tarazona, quienes develaron la entrega de nuestro territorio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional repudió el expreso político venezolano Alfredo Ramos. También denunció que Tarazona y su equipo han sido hostigados por esbirros armados de la dictadura por la denuncia que han realizado sobre la presencia en varios estados del país de grupos criminales de la FARC y el ELN con la complicidad y sociedad del régimen otro que también condenó la detención fue la organización provea exigimos su liberación inmediata advirtió en las redes sociales para los que no saben fundar redes es una ong que lleva años años denunciando la presencia de las guerrillas colombianas en Venezuela y sostiene que estos grupos cuentan con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro y que así lo nieguen y lo sigan negando y digan que son difamaciones ellos no pueden tapar el sol con un dedo la muestra más clara fue ahorita en los enfrentamientos en Apure donde perdieron la vida más de 30 militares venezolanos donde hay otros desaparecidos y donde sencillamente tuvieron que regalarles un poco de terreno para que liberaran ocho de los secuestrados que tenían eso es la realidad o sea que lo que está diciendo este señor Javier Tarazona no es ninguna mentira ni es ninguna especulación ni nada que se está inventando las pruebas están ahí esas pruebas señor Padrino estas, esas pruebas señor Nicolás Maduro esas pruebas señor Tarek William Sapp, el fiscal que según él dice tener pruebas de que ellos están hostigando al terrorismo y al odio en cambio Javier Tarazona sí mostró las pruebas que tiene de que en Venezuela viven auspiciados los grupos guerrilleros, auspiciados directamente por Nicolás Maduro y por el régimen que mantiene la cúpula chavista. Esa es la realidad, ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.